En esta Semana Santa, toma todas las precauciones necesarias antes de bañarte en las playas de Tapachula. Nuestras playas tienen fuertes corrientes que pueden provocar que seas absorbido. Recuerda, esta Semana Santa, diviértete de manera segura y respeta las indicaciones.